Muy buenos días, muchas gracias a todos por la presencia. Obligados a una vez más salir a la prensa ante titulares que realmente nos llaman la atención. Voy a mostrar aquí, para que no digan después que nosotros mentimos, titulares como este de Página 7, déficit de Desplome de las autoridades de las Empresas Públicas, y, por supuesto, utilidades de empresas públicas se desploman 87% en dos años. Y el diario, que también forma parte de esta campaña, ¿no? utilidades netas de empresas públicas descendieron 87%. Parece que se han copiado los titulares, pero ahí están. no Ahí tienen lo mismo. Y debemos lamentar eh, que en el día justamente que se celebra el Día de la Libre Expresión, se saque este tipo de información malintencionada, malintencionada y que no se hable bien de nuestras empresas públicas cuando ayer demostrábamos el gran aporte que están haciendo nuestras empresas públicas a la economía nacional. Hay un intento deliberado, claramente, por estos medios de comunicación, por eso no se tiene que enojar cuando decimos que ahí existe y está vigente el cártel de la mentira. Está vigente. Porque no puede ser que sean tan ciegos de no ver lo que se estaba mostrando el día de ayer en la presentación, cuando eran contundentes los datos que, que se mostraban sobre nuestras empresas públicas. En esta ocasión, una vez más, vamos a responder con contundencia con firmeza y con datos, y rebatir este tipo de afirmaciones equivocadas. Para eso voy a usar las siguientes diapositivas. Primero, aquí tenemos, fíjense ustedes, las utilidades y la tendencia de las utilidades, excluyendo lo que ayer le decía nuestro viceministro al yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Fíjense cómo no existe lo que dicen aquí, el descenso de 87% de las utilidades, o como dicen aquí, el desplome de las utilidades, más bien las empresas estatales vienen incrementando su utilidad. Y el año pasado nada más ha habido un incremento del 47% de las utilidades de las empresas públicas. ¿Eso es desplome? Mentira. Nuestras empresas públicas han estado comportándose muy bien, generando utilidades que las estamos mostrando en este gráfico y están también en nuestra publicación. ¿Qué es lo que ha pasado y se ha explicado el día de ayer? Aquí tienen ustedes la misma línea, ¿no? roja, es las empresas sin YPFB y la línea verde es lo que es YPFB. Evidentemente las utilidades de YPFB han caído de 6.700 a 254, pero es una empresa, es una empresa. Y es YPFB que por supuesto es un monstruo de empresa, está entre las más grandes empresas de la región. Y lo que ha ocurrido, como todos, todos entendemos y aquí lo podemos ver en este otro gráfico que refleja el precio del petróleo, la caída que ha tenido el dólar, el precio del petróleo ha influido en las utilidades de la empresa petrolera que tenemos, que es YPB, y punto. Es la explicación. No hay dónde más hacer magia y tratar e intentar desprestigiar el esfuerzo y los resultados positivos del resto de nuestras empresas públicas. Ahí está la mala intención. Ahí está lo negativo del cártel de la mentira, ¿eh? Vuelvo a mostrarles, miren ustedes, es IEPFB. solamente IEPFB genera el gráfico que de manera muy transparente se ha mostrado de todas las empresas públicas y ahí está la línea verde que es IEPFB, que evidentemente sube las, la, las utilidades y a partir del 2014 por la caída de los precios del petróleo también genera esa disminución. Pero nuevamente el saldo de IEPFB es positivo en 254 millones el año pasado, sigue siendo positivo. Menor, por supuesto, a lo que recibíamos en el pasado, pero es eh, positivo. Y nuevamente, fíjense ustedes, el resto de las empresas, que son el esfuerzo que hace BOA, que hace el, eh, el esfuerzo, el, eh, nuestras empresas que están en este momento generando los, los excedentes, ha sido positivo. Por lo tanto, debo referirme a este hecho como una mala práctica de algunos medios de comunicación que son parte de este cartel de la mentira, que eh, tendenciosamente emiten titulares que son equivocados. Y, como ustedes pueden ver, absolutamente malintencionados. Por el contrario, voy a reiterar yo, díganse ustedes, cuán, cómo es la ejecución de nuestra inversión pública. El año pasado hemos invertido más de 10.800 millones de dólares en inversión pública en nuestras empresas, que es, y nadie, ningún medio reflejó esto, que es una llamada de atención a nuestro empresariado privado, es más de lo que todo el sector privado invierte en un año. Nuestras empresas públicas. Nadie nos ha tomado nota de ese tema, que es importantísimo. En otras palabras, todo el sector privado hace lo que nos, nuestras pocas empresas públicas lo hacen en una gestión. Eso es el desafío, ¿está bien eso? ¿Dónde está el cuestionamiento a la empresa privada? Que nosotros estamos enfrentando Ley General del Trabajo, estamos enfrentando impuestos como todas las empresas y más todavía. Estas nuestras empresas que invierten más, podían haber invertido más recursos, pero les obligamos a las empresas públicas nuestras a asumir el financiamiento a nuestras políticas sociales, como ya he reiterado. Entonces, obviamente, eh, nosotros podríamos en nuestras empresas públicas estar invirtiendo más nivel, pero aún así... Con estos recursos que son destinados a políticas públicas redistributivas del ingreso, nuestras empresas públicas invierten más que todo el sector privado en un año. Esa es la realidad. Esas son los, las discusiones. Sabemos que la empresa privada tiene a través de estos medios de comunicación sus principales canales, son sus abogados. ¿ah? Cada vez que estamos cuestionando el sector privado o tenemos un tema con el sistema financiero, por ejemplo, aquí están los medios que salen a defender, aquí están los abogados del sector privado que nosotros cuestionamos desde el punto de vista económico, la inversión, que es fundamental para el crecimiento del país. Los empresarios que dicen, ¿dónde está, dónde está la inversión? Han ganado todo este tiempo. Y vamos a mostrar en futuras conferencias de prensa, ojalá sea esta semana, sino la próxima semana, cuánto están ganando nuestras empresas privadas. Porque hay excedentes económicos todavía por distribuir. Aquí el tema del déficit, que también han tratado de exacerbarlo cuando se explicaba, hay 3,3% de aporte del déficit del sector público, pero yo les voy a mostrar este otro gráfico que es mucho más elocuente. Este gráfico lo mostrábamos el viceministro el día de ayer, ingresos y gastos cocientes, los ingresos están cayendo, pero los egresos también están cayendo, nadie nos ha dado cobertura a ese hecho, que es importante, lo que quiere decir que se manejan las empresas con responsabilidad. Cuando caen los ingresos, tiene que ajustarse el número de los egresos como corresponde, como cualquier empresa lo hace. Y nuestras empresas públicas se comportan justamente en eso y el Ministerio de Economía está velando porque realmente se manejen nuestras empresas públicas con esta responsabilidad. Pero más importante, este es un gráfico que vayamos a instruir a nuestro viceministro que se incorpore en todas las presentaciones de las empresas públicas. La línea naranja que ustedes ven que es positiva es lo que llamamos nosotros el superávit corriente, es decir, el ingreso corriente menos el gasto corriente. Los ingresos que genera las empresas públicas menos los gastos rutinarios que hace la empresa pública y vean ustedes que ahí hay un superávit en gasto corriente, un superávit corriente que se llama en términos de las finanzas públicas. Es decir, no hay aquí el déficit que se está hablando. ¿Cuándo se produce el déficit? Cuando nosotros empezamos a hacer inversiones, como ustedes pueden ver ahí, la línea ploma hacia abajo, significa que es la inversión que por supuesto supera con creces inclusive el superávit que se tiene corriente, y eso se debe, como explicaba el día de ayer, al uso de financiamiento interno y externo que tienen nuestras empresas para financiar sus proyectos de inversión. Por lo tanto, ¿cuándo va a acabar este déficit? Va a acabar cuando terminen los proyectos de inversión que se están haciendo ahora. Por lo tanto, ¿es un déficit preocupante? Por supuesto que no. Más bien, todo lo contrario. Todos estos años en que se acelera este quiere sí que estamos empujando para que las empresas públicas aceleren su inversión con recursos ya garantizados, endeudamientos ya garantizados, que inclusive esos endeudamientos eran cuestionados por gente de la oposición. Entonces, estamos invirtiendo y nos convertimos con el Estado en lo que habíamos planteado el año 2005 al pueblo boliviano. El sector público se convierte en la locomotora del crecimiento económico del país detrás está el sector privado detrás están las cooperativas detrás está la economía comunitaria el motor que sirve para crecer se constituye en el sector público en la inversión pública y entre ellas por supuesto la inversión de nuestras empresas públicas eso es lo que yo quería en este tema muy claramente dejar sentado para que cuando se refleje porque yo lo digo con mucha claridad y sinceridad cuando yo voy al exterior y veo la prensa internacional, la prensa de los países especializados en materia económica, me da envidia esos medios de comunicación que reflejan con una precisión casi como economistas esa información. Pero eso no ocurre en nuestro medio. Debo lamentar que hay periódicos como estos, ¿verdad? Que nuevamente es una falacia... Y es una tendenciosa afirmación que no corrobora, que no está de acuerdo con los números que se han presentado y que son la realidad, aunque no les guste, a estos medios de comunicación de nuestras empresas públicas, porque evidentemente estos medios son los que se, todo este tiempo se han encargado de lanzar ideas a la gente de que nuestras empresas están mal, de que no sabemos administrar las empresas públicas, cuando en realidad... Quienes no supieron administrar fueron los empresarios que estuvieron 20 años manejando el Estado y no pudieron generar crecimiento económico en nuestro país. Esas son las diferencias que tenemos. Quiero, quiero aprovechar también esta oportunidad para referirme a un otro tema. A un otro tema que... Han reflejado algunos medios de comunicación también, inclusive hay un senador, el senador Oscar Ortiz, que ha hecho unas afirmaciones que a mí particularmente me llaman extremadamente la atención. ¿Y por qué? está es el currículum del senador Ortiz y lo que afirma realmente no convence con respecto a este tema, de la inversión de las reservas internacionales en títulos del Salvador. Primero aclarar que el ministro de Economía o al ministro de Economía nunca se le preguntó sobre la inversión de reservas internacionales en títulos del Salvador. Nunca. Y por lo tanto él no puede decir que yo afirmé o que negué ...que habíamos hecho esta operación. Para esto es en honor a la verdad. Y ustedes pueden corroborar en las cintas grabadas que tienen... ...de todas las alocuciones que ha hecho el ministro de Economía... ...durante todo este tiempo. Primero, para entender de qué estamos hablando. El Banco Central hace una inversión de 191 millones de dólares lo que significa, con un nivel de reservas que tenemos en este momento de más de 10 mil millones de dólares, el 1,89% de las reservas internacionales, para ponerlo en magnitudes. ¿ah? El Banco Central hace una inversión de uno, eh, del 1,89%, ni siquiera el 2% de las reservas, en títulos que vamos a ver enseguida, que si realmente son del de Salvador. ¿ah? Segundo elemento. Es cierto lo que afirma el senador Ortiz, en sentido de que El Salvador tiene esta calificación de riesgo. En Ahí tenemos, por ejemplo, la calificación de Fitch, que es triple C. La, la calificación de Standard Poor's es triple C menos, con ten, perspectiva negativa. Tenemos la calificación de Moody's, que le da un CA 1 estable. Es decir, son calificaciones que, por supuesto no son elegibles para la inversión de las reservas internacionales. Bolivia, y el Banco Central tiene ese mandato, no puede invertir en este tipo de calificación de títulos. Eso está claro. Pero en finanzas, en finanzas, lo que se trans en los mercados financieros internacionales es un título y una reputación o una garantía o un nivel de riesgo. Comprar solo y exclusivamente el título del de gobierno salvadoreño, por supuesto que sería extremadamente riesgoso y además no podría comprar el Banco Central en función de toda la seguridad que tienen las reservas internacionales con la normativa vigente que tiene el propio Banco Central, de que tiene límites máximos de exposición de riesgo a diferentes títulos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Este título que estamos hablando, en realidad, verdad que es este que estamos viendo, que va a rendir 1.83 en un primer tramo que vence en junio de este año, 2.05 en, en septiembre de este año y 2.29 en diciembre de este mismo año, es decir, son títulos de corto plazo, corto plazo corto plazo, que tienen rendimientos sumamente atractivos, como lo señalaba el presidente del Banco Central ayer, porque en este momento invertir un título en el exterior que nos den estos rendimientos no existe. Vean ustedes los rendimientos que tienen los títulos de los Estados Unidos, por ejemplo, que es un, un bono triple A, no sé por qué todavía la economía de no te brinca, es triple A, pero ahí está. Y está con rendimientos sumamente inferiores a esto. Entonces es un título, desde el punto de vista financiero, atractivo. Pero ¿qué es lo que hace que el Banco Central compre este título. Este título está garantizado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Banco Centroamericano de, Inve de in Integración Económica. que Es un banco que eh, es, agrupa a todos los países centroamericanos y de larga data, que es el que está garantizando los títulos que emite uno de sus miembros, como en este caso la República del de Salvador. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿El riesgo es el título de la República del de Salvador o el riesgo para el Banco Central es el Banco Centroamericano de Integración Económica? Todos los que han estudiado finanzas saben que quien garantiza el título es al final quien responde. En el supuesto caso no paga el señor el, o el, la República de El Salvador, quien ha garantizado el título es el que paga. Y quien ha garantizado este título para eh, fines del Banco Central de Bolivia es el Banco Centroamericano de Integración, quien le va a pagar al Banco Central de Bolivia el interés y el capital a vencimiento de estos títulos. Es decir, en junio, en septiembre y en diciembre. No la República de El Salvador, que tendrá que arreglarse con su Banco eh, Centroamericano, Centroamericano de Integración Económica, que no tiene nada que ver en esta relación. Por lo tanto, cuando en finanzas se basa este tipo de operaciones, y es muy, muy normal este tipo de operaciones, hay un paraguas que cubre, por ejemplo, nosotros cuando hemos salido al mercado internacional, Hemos emitido nuestro bono exitosamente al 4,5% y hemos dado el paraguas para que entidades públicas bolivianas e inclusive privadas puedan emitir en los mercados internacionales con el paraguas del, del, del Estado Plurinacional de Bolivia, con ese bono soberano que está circulando. Pero más todavía, si nosotros, por ejemplo, voy a hacer ficción acá para que se entienda perfectamente esta figura, si nosotros le dijéramos a los Estados Unidos que nos garanticen nuestro bono, ese bono nuestro se convertiría automáticamente en triple A, siendo que nosotros somos B-, menos, doble B- como calificación de riesgo, de acuerdo a Standard Poor's, si Estados Unidos nos garantizaría nuestro bono, seríamos un bono triple A porque no es ya la calificación de Bolivia la que importa para los inversionistas, sino la calificación de quien garantiza el título. Y en este caso, en el ejemplo hipotético, por supuesto, que no va a ocurrir, los Estados Unidos. Lo mismo está ocurriendo con este título. Hay muchos títulos y hay muchos países que no tienen capacidad de poder emitir deudas para poder, comercializarse en el mercado internacional. Recurren, por lo tanto, a estos padrinos, recurren a estos bancos internacionales que sí tienen calificación, como vamos a ver ahora. Fíjense ustedes, aquí está la calificación del Banco Centroamericano de Integración Económica. Tiene una calificación de A, de acuerdo a Fitch, en el largo plazo, A1, de acuerdo a Moody's, y Standard Poor's de A. Es decir, es mayor inclusive que nuestra propia calificación, que es W- como país. En el corto plazo tiene Fitch F1, en Moody's P1 la máxima calificación de corto plazo y Standard Poor's tiene la máxima, la máxima, repito una vez más, la máxima calificación de corto plazo, A1, la máxima calificación. En, corto, en largo plazo tiene una calificación menor, pero en el corto plazo tiene la mayor calificación y vean ustedes las la calificaciones de Fitch y Standard Poor's son positivas en su outlook, en su perspectiva en el corto plazo, y de acuerdo a Moody's es estable. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo que tiene estos recursos del Banco Central? Ninguno. Más bien el beneficio es tener un rendimiento que no va a tener en ningún título. Ni en títulos de triple A del mercado norteamericano va a conseguir esto. Y son títulos totalmente seguros. Por lo tanto, aquí estamos frente a un cazafantasmas. Pues, ¿no? Un senador que está tratando de buscar y tratar de eh, plantear temas políticos allá donde son temas estrictamente financieros. Por eso a nosotros nos extraña, porque esto, esto se lo aprende en el primer curso de finanzas en las universidades. ¿Ah? Y a nosotros nos extraña porque leyendo el currículum del senador Ortiz dice fue asesor principal del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, asesor general del Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos en 1997-1999 es administrador de empresas donde llevan dos finanzas todavía, finanzas uno y finanzas dos. Y que este tema no lo conozca o quiera obviarlo, nos llama extremadamente la atención y hay una carga muy política en esa afirmación que, como estamos demostrando, no tiene absolutamente ningún asidero. ¿no? Eso es, muchas gracias. Vamos a proceder con algunas preguntas. a TV por favor, sobre el tema de empresas públicas. Ministro... Eh, Apelando siempre al carácter didáctico que le ha dado esta conferencia de prensa, hablemos de las empresas públicas. ¿Cuántas de estas eh, en nuestro país tendrán carácter deficitario? ECOBOL será un ejemplo por lo menos. Será una, un ejemplo. ¿Y cuántas, eh, si podemos hacer una, una calificación de nuestras empresas, se encuentran con alta rentabilidad, una rentabilidad media y que necesiten obviamente algún impulso económico a las demás? Bueno, felizmente nuestras empresas públicas, las que están consignadas porque hemos clasificado entre las que están, quiero encontrar ese cuadrito donde hay esas, si me lo encuentras, por favor. Un cuadrito donde estamos mostrando las empresas que son consolidadas, las empresas que están en plena eh, evolución y algunas que eh, no están comportándose adecuadamente. Entre ellas están las que ya conocemos, ¿no? y así se enojan los trabajadores de ECOBOL. Ellos saben la situación de su propia empresa, no es para nadie desconocido lo que está pasando en ECOBOL, lo que está ocurriendo en Enatex, en fin, ese tipo de empresas lamentablemente está en una mala situación. Pero felizmente para los bolivianos el resto de las empresas nos anda generando excedentes, porque nuevamente la lógica del gobierno nacional siempre va a ser que vamos a mantener empresas públicas si es que estas nos generan excedentes económicos. Entonces, todo el resto de las eh, empresas se mantienen en, eh, en los estándares del rendimiento. Por eso es que también, cuando nosotros estamos hablando de las empresas privadas, por ejemplo... Nos comparamos primero con lo que hacemos nosotros con las empresas públicas y sabemos los costos, sabemos el, el peso que tiene X o Z de insumo y también sabemos el porcentaje de rentabilidad o de ganancia que se tiene para cada una de nuestras empresas. Hay muchas empresas estatales que están con un margen de ganancia mayor, es decir, que son las mejores, inclusive eh, comparándose con el sector privado. Es el caso de BOA, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿sí?, es una, una empresa bastante eh, solvente y que se está, miren cómo está creciendo en tan poco tiempo y sin que el Estado le haya dado más que el impulso, el primer capital de arranque y luego miren cómo va, ha, ha emprendido solo el camino, ya estamos volando a varios países y se, ha, y se ha logrado consolidar y además es muy demandado por muchos países, caso de Argentina, caso de Brasil, por ejemplo, que demandan muchísima nuestra línea aérea. Hay empresas de servicios como el caso de Mi teleférico, que tiene eh, índices de utilidad y de ganancia muy parecidos a los que ocurre en las empresas de transporte. Es decir, como es una empresa básicamente de transporte, estamos viendo que el rendimiento y la rentabilidad también es muy similar a lo que ocurre con el sector privado en diferentes otras modalidades de transporte, pero la ganancia también va por ese, por ese lado. Entonces... En términos generales, los bolivianos tenemos que sentirnos orgullosos y tranquilos, muy tranquilos de lo que ocurre con las utilidades que generan nuestras empresas. La mayor parte de ellas está en el estándar del, del mercado, por ponerlo en esos términos, pero hay empresas que sobresalen. Eh, vamos a dar la palabra a Página 7, por favor. Señor Ministro, buenos días. Eh, usted critica el, el hecho de que se haya tomado este enfoque en nuestro medio, sin embargo, en el texto no se incluyen los datos de utilidades por empresas, utilidades netas, sobre el de Levita, que puede ser un indicador eh, un poco engañoso, eh, tomando en cuenta que no se toma en cuenta la depreciación de los equipos en el caso del teleférico. Eh, quisiera saber si nos podría facilitar esos datos de utilidades netas y qué empresas han sido deficit deficitarias. Eso es más digno que sacar titulares equivocados y tendenciosos. Es mejor que nos pidan la información y con gusto les vamos a dar, antes de que estén sacando ese tipo de titulares, ese tipo de mentiras a la población. Nosotros con gusto. Para nosotros este enfoque es el más apropiado para las empresas eh, no vamos a compararnos con metodologías CAMEL o otro tipo de metodologías que son muy sectorializadas para cierto tipo de empresas, porque nosotros tenemos todo tipo de empresas, tenemos de servicios, tenemos de transporte, tenemos de producción, en fin, tenemos una gama amplia de servicios y, eh, por supuesto, que eh, el análisis no puede ser eh, uniforme. Entonces, en esta metodología para tratar de uniformar se ha utilizado ese enfoque, pero... Claramente para cada una y de las especialidades que tienen las empresas públicas se tiene que tomar evidentemente un enfoque diferente, pero eso no amerita, pues no es un óbice, no es ninguna justificación para sacar equivocas. No hay una sola palabra positiva de las múltiples que hemos mostrado como el tema del patrimonio, que hemos refutado en realidad lo que todo el tiempo ha estado tratando de hacer estos medios de comunicación. Eso es más digno, me parece. AP, por favor. Ministro, buen día. Eh, usted hablaba de que se ha invertido más de 10 mil millones en las empresas públicas. Quisiera saber cuánto de estos 10 mil millones se ha retornado, porque son créditos, ¿verdad?, que se les da a las empresas eh, públicas. Quisiera saber eso, por un lado, y si me permite preguntarle sobre El Salvador. ¿Es la primera vez que se está eh, comprando este tipo de títulos a un país? Bueno, en realidad no. Voy a empezar por la segunda Parte de su pregunta. El Banco Central de Bolivia permanentemente compra títulos de los Estados Unidos, de Francia, de Italia, de varios países. De varios países. Eh, el Banco Central tiene una restricción, la calificación. No puede comprar papeles que no tengan calificación de grado de inversión. Muchos de nuestros países estamos emitiendo. Por ejemplo, todavía Bolivia no tiene grado de inversión. Estamos muy cerca de tener grado de inversión. Pero hay países donde estamos pegándonos ya... Eh, por los rendimientos y todo eso Colombia por ejemplo que ha tenido un rendimiento en su última emisión muy parecido al nuestro pero nosotros no tenemos grado de inversión eh, el Perú tiene grado de inversión Uruguay tiene grado de inversión verdad podemos comprar esos papeles pero esos papeles no están rindiendo no están rindiendo las tasas como están rindiendo estos otros papeles entonces yo creo que la decisión del Banco Central financieramente, económicamente, técnicamente jurídicamente es correcta ¿Ah? es correcta ha hecho una inversión que le está generando mayor rendimiento sin incurrir en mayor riesgo. Que haya un título eh, salvadoreño detrás está bien, pero el riesgo, como hemos visto en la presentación, el riesgo que enfrenta, verdadero riesgo que enfrenta el, el Banco Central de Bolivia, es ese A1 de Standard Poor's, que es la más alta calificación de riesgo de corto plazo. Entonces, ¿qué más podemos exigir ahí? Con respecto a la segunda, a la primera parte, perdón, decía usted de... Ah, de la... De... Bueno, eh, eso también es muy importante porque aquí en el, en el libro está la deuda que tiene con el Banco Central y mucha de esta deuda que está aquí ya se está pagando. Va a depender, porque son años de que tiene, eh, como cualquier crédito, tiene años de gracia y luego pasados los años de gracia tiene que empezar a pagar. Y lo que nosotros tenemos, el informe acá, es que no existe mora alguna en la deuda con el Banco Central. Es decir, todas nuestras empresas públicas están cumpliendo sus obligaciones de pagar su deuda con el Banco Central, con los acreedores extranjeros cuando eso es el caso, o con cualquier tipo de acreedor eh, posible. Es decir, ya hay varias empresas, creo que todavía no se ha terminado ninguno de los créditos que han empezado en nuestro gobierno, ya debemos estar en algunos créditos, caso de ENDE, por ejemplo, en un, qué sé yo, 60, 50% en el mejor de los casos. Y eh, algunos otros eh, nuevos proyectos recién están empezando a desembolsarse que tienen pues una maduración del proyecto entre 5, 6, 7 años. No, no es, son proyectos de corto plazo. Entonces, la mayor parte, yo entiendo que ninguno se ha terminado de pagar, pero lo más importante, las empresas públicas están cumpliendo oportunamente el pago de sus, de sus cuotas. La última pregunta es a Visión. Gracias, ministro. Esta mañana el gobernador de La Paz, Feliz Paz, señalaba de que se ve imposibilitado la gobernación de La Paz hacer efectivo el incremento salarial y ha pedido a las autoridades que pueda autorizar hacer uso de otra partida para ver si se puede pagar. Bueno, en el decreto supremo, no ahora, de todos los años, respetando las autonomías que tienen gobernaciones, alcaldías y las propias universidades, en la redacción del decreto ustedes van a ver que en realidad se deja bajo la responsabilidad de estas autoridades en el ejercicio de su autonomía para poder definir el incremento salarial. Nosotros siempre le damos el techo, que puede hacerlo hasta el 7%, ¿verdad? Si el gobernador dice cero porque ve que sus finanzas no, no son suficientemente buenas como para hacerlo, tiene toda la libertad, en el marco de la constitución política del Estado, la ley de autonomías, de poder determinar ese tema. Lo mismo los municipios y lo mismo las propias universidades. ¿no? Pueden determinar, hacer incrementos negativos, o perdón, inferiores al 7%, o definitivamente no hacer incrementos. Es una definición de ellos en el marco de sus autonomías.